En Cruz y hoy me encuentro en Quick TV con Baco. Baco, bienvenido a Quick. Chicos, muchas gracias. Eh, feliz de estar en Cali. No, Cali es maravilloso. La pasa uno increíble, la gente es súper amable. De verdad que. Y desde que, desde que vengo con The Mills, siempre Cali ha sido como una plaza súper importante. Hablando de The Mills, hace un año aproximadamente tomaste la decisión de empezar como una carrera como solista. Hace un año exactamente, quiero aclarar que hago las dos cosas, ¿no? Sigo sí. en The Mills. Hace un año la banda entró como en un stand-by, no sé, como que se, sin planearlo, eh, acabamos una gira, no estábamos grabando, no estaba pasando mucho. Entonces a mí me entró como una piquiña de desespero, sí. Y, y casualmente conocí a Andrés Saavedera, que es un productor colombiano, caleño, que viene a Estados Unidos hace muchos años, pilísimo ganador de Grammy, tal, Y me dijo, Titán, compongamos algo, no sé qué. Y yo, uy, de una. Y empezamos a trabajar y compusimos Rumbo al Sol. A mí me gusta mucho la canción. Era algo muy diferente, no lo podía hacer con The Mills. Uh -huh. El género era otro y todo. ¿Sabes que me gusta mucho de ti? Que tienes como unos ritmos como diferentes. Sí, o sea, eso está diferente. Estilo ¿no? único, sí. Me encanta que digas eso. Me encanta porque <risa> es mi objetivo. Yo siento que hoy día la música le falta mucha identidad. Uh -huh. O sea, todos suenan muy, parecido. muy parecidos. O sea, a veces miras, yo ayer le contaba a alguien, no me acuerdo, o sea, hay dos artistas, tienen unas canciones muy importantes, muy famosas. digamos nombres. Y yo las tenía intercambiadas, yo juraba que estos cantaban esa y, y, y que el otro cantaba. Ah, ok. Cuando me cuenta, pero duré tres meses así. <risa> Engañado. Cuando me di cuenta dije, uy, mi chica, no, es que son muy parecidas. Entonces, me encanta porque lo que busco es una identidad, una identidad. que la gente diga, ah, no, pero este tipo él, suena a él. Sí, total, y lo has logrado y ven para acá una canción, la escuché y me gustó ¿Te mucho. Gustó? Me ¿Te gustó? Me gustó muchísimo. ¿Esta mezcla cómo logras, digamos, como ritmos anglosajones, sí, como sí, algo sí, sí, sí. con latino? ¿Cómo haces para hacer esta unión ahí? Ven acá es eso, es precisamente una mezcla como de mil variables. Una es, es pop, tiene un ritmo latino, tiene ese bow. Sí, claro, es, Escucharlo. Es no quiere como sí, bailar. Exacto. Tiene electrónica y por más de que yo lo intente, mi interpretación siempre es medio rockera. Sí, entonces, pero le da como ese único. Sí, entonces no, es la, es la unión de todo eso. Lo que me parece que es muy bacano de Ven acá y la hace como bien especial. Ven acá, quiero a respirar la verdad. Sí, me gustó mucho y también vi el video. Me tomé sí. el tiempo así de ver detalladamente el video y es como como un juego de seducción sí, todo es que el video no sientes que la canción es como medio sensual muy sensual sí, cierto sí. entonces el video eh, me encantó eso que lograron llevar a la parte visual esa sensación que da la canción no queda como al final que todo está en la imaginación sí sí sí sí, sí, sí. al final Duro. Sí, Duro. Todo, solo estaba comiendo croissant, sí y aparece ahí al final ¿Te pasó esa historia o no? No, no, no, no, no gracias a Dios, ¿Le nunca ¿Le pasó me... amigo del amigo del amigo, amigo? Sí, de un amigo, de un, amigo mm, okay. un amigo me contó esa historia, se fue a una panadería, se comió un pan. <risa> y, y vio una chica entrar y se empezó a imaginar una fiesta loquísima. Loquísima ah. y súper chévere. ¿Dónde lo grabaron? En Bogotá, lo grabamos en Bogotá en un edificio abandonado, que era perfecto porque tenía como los, daba para hacer los tres sets. Eh, la protagonista es Katie Garcés, muy guapa. También está Jessica Castañeda, ella fue la primera princesa del reinado del Valle del Cauca. Ah, imagínate, eh, tiene mucho talento caleño. Las caleñas, son como las flores. <risas> y entonces, bueno, ya con eso yo dije, no, con eso ya vamos a la fija. Claro, sea, ahorita ya llegas con un álbum, tu primer álbum como solista, ¿cuándo sí. nos lo vamos a esperar? Sí, ¿Cuándo sí, nos sí, lo traes sí. por acá? El, el, mi meta es entregarlo a finales de julio. ¿Julio ya? Ya, ya, ya. <risas> es que ya está casi todo listo. ¿Qué eh, te falta ver? ¿Detallitos? Eh, sí, no, detallitos de mezcla, detallitos de... Nombre del disco, ¿no? Eh, <risa> no Detalles nada. pequeños de esos. ¿Y qué más vamos a escuchar? Porque escuchamos en ese álbum que va a salir eh, Rumbo al Sol, Kamikaze y, ah, bueno. y Olvidar. Sí, sí. Como sencillos lancé Rumbo al Sol y. Olvidar, ven acá. ¿no ah, ven acá. Eh, Kamikaze fue una canción que quería poner ahí en las redes para que la gente dijera: ah, ah okay. ok, este man, esto es lo que hace. Olvidar fue una canción que necesitaba ser. No, por, por lo de la paz y todo, yo como que sentía que tenía que hacer algo al respecto. Pues algo es, no de para cambiar las cosas, pero pues algo de lo que tú piensas y de lo que sientes. Y ya ven acá como sencillo. Ahora, ¿saben cuál es, ¿sabes cuál es hasta la raíz de Natalia Lafourcade? Sí. Ahora tengo una versión de hasta la raíz increíble. me encanta esa canción. Uy, sí, a mí también. <risa> eh, una versión increíble. Ahí también va a haber, tengo un trap. ¿Trap? No, no, no, ve. No, un no, trap, pero sí, sí, sí. ¿Cómo se llama ese man que canta? Que parecía que hubiera estado de fiesta tres días, durmió eh, 16 horas Brian y se levantó. Ese. para Ese. Pero no. Es decir, arranco con un trap. O sea, la base de la canción era un trap. Así suavecito. Pero ya cuando empezamos a montar todas las cosas encima. Suena raro pero suena muy bacano. Muy raro. Sí, sí, sí. Y además el mes pasado fuiste viral en Spotify con Bella sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. qué es? ¿Cómo recibes esto? No, súper bien porque sabes que hoy día la forma en que mides si algo funciona, ¿Redes? lo digital es muy importante. Muy. Muy importante. Entonces eh, entrar en lo viral es que realmente la gente sí le gusta la canción y la comparte. Claro. Eso dices listo, está funcionando. Me encanta eso y que la gente ha tenido como un buen recibimiento con las canciones que ha sacado como solista. Sí, super bien. Y yo quisiera una capelazo de Ven Acá. Ven acá. Y ven acá. Quiero irte a respirar y la verdad. Solo en ti yo quiero pensar. Baco, muchísimas gracias. No, oh, chicos, ustedes por venir aquí a estar hotel. <risa> <risa>